Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Judith Naidorf. soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eh, soy investigadora independiente en CONICET y en este momento, este año, estoy coordinando la Comisión de Ingresos, Promociones e Informes de nuestra comisión eh, en CONICET y también participando de una red este, de reflexión en torno a el papel de disciplinar de, de, de educación en eh, CONICET. Así que estamos eh, trabajando muchísimo en, en, en reconstruir y en repensar y en, y en este, mutar lo que haya que, que, que mutar para paliar eh, problemas históricos que ha tenido en particular eh, la evaluación y la valoración y la evaluación en nuestras disciplinas, este, tratando de, de cuestionar el modelo cuantitativo, el modelo meritocrático, en un contexto donde estamos eh, pro, tratando de, de, de compartir... Este, nuestras angustias nuestros problemas también este, soy miembro de la comisión de doctorado de la facultad por el área de educación hay mucha gente que está terminando sus tesis están este, terminando eh, sus proyectos queriendo defender sus tesis bueno hay un, una serie de, de cuestiones que, que angustian a, a algunos de nuestros investigadores el cientificidio este,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 y, y en eso estamos. En relación con este, nuestras reflexiones en torno a, a la educación y a, en particular a la educación superior, que es algunas de las áreas donde estamos trabajando, eh, nos encontramos en este momento reflexionando acerca de un hecho novedoso que se dio los primeros días del mes de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación,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 gratuidad universitaria, entre otros aspectos. En relación con este, otras, otros aspectos que también hacen a, a, a la educación superior, en la cuestión de la vinculación, es un debate, una, una, una agenda pendiente,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 definitivamente por ahí va el camino en, en, en estrechar esos vínculos que en otros países y también nos dedicamos a mirar de manera comparada eh, la, la, la historia, digamos, en la formación docente no ha sido, no ha sido la misma, eh, en el mismo sentido los pronunciamientos que desde el instituto hemos hecho eh, como crítica a la inconsulta Unicaba, en este sentido para nosotros y para nosotras, para nosotros es eh, fundamental este, este tipo de pronunciamientos, eh, los cambios eh, que buscan implementarse eh, en el nuevo gobierno, este, que han tenido eh, la sorpresa de eh, a poco de encendido los motores, haberse encontrado con este panorama este, que impacta en todos los ámbitos de la vida y particularmente en educación, eh, la, el, la rápida reacción este, positiva y contenedora y comprometida con el derecho a la educación de todos los niveles, de todos este, de los docentes, las les, docentes de todos los niveles es eh, impactante, eh, cada uno con las particularidades, no hay recetas, no hay fórmulas únicas, la mirada contextuada siempre se enriquece a través de la mirada comparada. En este sentido, y volviendo a algunas de las actividades que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas, hemos estado en estrecho vínculo con nuestros colegas eh, de Brasil, que están eh, recibiendo persecuciones y ataques permanentes, y, y también así como el seguimiento sobre los acontecimientos trágicos de la dictadura en Bolivia. Todas estas cuestiones nos ocupan la agenda cotidiana, la agenda de intercambios, la agenda que copa este, casi todo nuestro día, donde no tenemos este, casi... Este, diferencias eh, y, y, y se encuentra borroso, impactado y este, complicado el, el panorama al interior de, de nuestros contextos familiares donde también están eh, los niños eh, participando de una situación inédita, eh, difícil, eh, con herramientas nuevas eh, no, la, la socialización este, que, que solemos trabajar en el, en el ámbito de la teoría eh, en la cátedra de pedagogía en la que me desempeño como ayudante de primera hace 20 años tiene que ver con bueno un, un, un vínculo imprescindible que tiene la escuela eh, que tiene el espacio conjunto de vínculo con pares que se está viendo alterado eh, día a día en, en, este, en este marco. Y dado que estamos en la, en la cresta de la ola del, del, del, del pico de la pandemia, eh, estamos preocupados, preocupadas, preocupadas por encontrar la mejor fórmula para... Eh,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 en la universidad, en el grado, en el posgrado, cómo encontrarse cuando uno nunca se encontró. Hay una experiencia que, que siempre recuerdo de, de una clase en tecnología educativa en los años 90 en la que participé, donde Dick había hecho una, un, un experimento de esos que, que solía hacer. Estaba hablándonos sobre la educación Virtual, etcétera, y de repente mira a un estudiante y se da cuenta que la persona este, tenía la cara roja, acalorada. Entonces le pregunta cómo está y le empieza a contar que tal cosa y la otra. Y dicen: Ven, esto es muy difícil en el, en el ámbito de la virtualidad. Desde nuestra experiencia, nosotros hace varios años que venimos trabajando sobre. Eh,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 ...cómo les falta a los estudiantes... Un, un otro, ...una otra idea ¿no? acerca de lo que es la, la universidad... Y, ...y todo el tiempo estamos inventando y recreando y recreando formas para encontrarnos. En breve, el primero de junio, va a haber un encuentro eh, para todos los estudiantes de nuestra carrera eh, del primer año... Lo mismo se está proponiendo en, en, en los niveles medios, a los, los estudiantes de primer año, como en el caso de, de uno de mis hijos. Este, hay una preocupación muy grande por, por tratar de, de encontrar formas de este, acompañar en este, en este primer año y cuáles son las herramientas que se pueden inventar, porque es literalmente inventar a partir de, del conocimiento previo de, todos, de todo lo que nos ha servido este, estudiar todos estos años sobre diversas cuestiones que hacen a que podamos este, ir encontrando respuestas a, a cada espacio. Algunos están utilizando herramientas de las propias universidades. Nuestro campus de la facultad se ha ayornado muy rápidamente y, y, y ampliado y nos ha ofrecido herramientas. Al mismo tiempo, terminamos recurriendo también a muchas de las herramientas extra campus, que también este, nos sentimos hasta que, cuestionados por hasta qué punto vulneran nuestra, nuestra propia, nuestro propio... Este, acceso eh, este, y, y, y, y cómo brindamos este, nuestros conocimientos a los grandes tecnológicos, este, a, a los dueños de Internet, como dice Natalia Suazo, y este, tratando de, de encontrarle la vuelta y de ver también de manera proyectiva cómo, cómo vamos a seguir. Bueno, aquí estamos, siempre cuenten con nosotros. Les mandamos un gran saludo.